buscando ese punto al frente voy a respirar tranquilamente y tomar por unos instantes un espacio seguro tranquilo donde nadie me vaya a interrumpir por media hora va a ser mi espacio para mí misma y así en este lugar donde me siento como fortable. poco a poco le permito mi respiración ir cada vez más tranquila Y voy a sentir este cuerpo, cada rincón de este cuerpo, volviéndose tranquilo en cada respiración, como si esa frescura del aire de llegar a cada célula del cuerpo y notar cómo esta maravillosa maquinaria funciona las 24 horas del día cómo regula cada función de cada órgano de forma casi automática y sentir cómo está mi maravillosa maquinaria del cuerpo se va relajando cada vez más profundamente como si los mismos órganos regresaran a una sintonía de paz de armonía de tranquilidad como yo poco a poco recorro mentalmente este cuerpo y conscientemente Haciendo que cada fibra se relaje y libere cualquier rastro de tensión. Cada vez más profundamente relajada, sintiendo cada vez más liviana tranquila apreciando a este cuerpo por todo el servicio que hace por mí yo esta conciencia espiritual yo el alma que usa este vehículo que lo ha usado por tantos años para explorar sentir expresar yo el alma soy quien le da vida a este cuerpo y yo el alma percibo este hermoso escenario del mundo a través de cada uno de los órganos de los sentidos que hay en este vehículo. Tomo conciencia de la temperatura de este lugar que se hace perceptible al alma a través de la piel Inhalo profundo y el alma percibe los aromas a través de esta nariz y yo el alma justo en el centro de la frente en el centro de operaciones de este cuerpo soy quien percibe imágenes, colores, texturas a través de estas ventanas que son los ojos y puedo sentir los sonidos a través de estos oídos. Yo el alma, desde aquí dentro. Percibo todo a mi alrededor. Con este maravilloso cuerpo. Que funciona las 24 horas del día. 365 días del año, repartiendo oxígeno y haciendo todas sus funciones para sostener mi existencia en este escenario del mundo. Así que tomo unos instantes para apreciar agradecer desde lo profundo el maravilloso soporte de este cuerpo para mí el alma Más allá de su talla, su estatura, su color, es un vehículo tan maravilloso. Así puedo sentir ese cariño especial hacia este templo para el alma. sentir profundamente tranquilo suavemente relajado como si todos los órganos se volvieran a sintonizar en la paz profundamente en paz Como si una luz con un brillo tan especial, tan pura, tan hermosa envolviera completamente todo mi ser en la dulce sintonía de paz. En la profunda y dulce calma. Mi corazón. Mi mente. Serenos. Y ahora. Puedo sentir como mi conciencia toda mi atención se va hacia adentro aquí a mi mundo interior sutil espiritual donde vuelvo a experimentar esa libertad absoluta del alma eterna, única, especial, que soy yo, esta energía brillante como un punto radiante sutil ¿qué soy yo? aquí dentro vuelvo a sentir mi propia naturaleza original libre de cualquier influencia libre de la opinión de otros soy lo que siempre he sido lo que originalmente fui un alma con sus ingredientes originales Volviéndose a despertar en lo profundo de mí, siento ese amor tan puro, un amor de alma, un amor que da esperanza y fuerza que sostiene, que libera, que guía, que nutre, protege ese amor espiritual volviendo a brillar desde lo profundo de mi ser como si el alma misma despertara ese recuerdo tan antiguo de ese amor que he buscado por tantas partes, por tanto tiempo, sin darme cuenta que era parte original de mi ser, el ADN que conforma el alma y lo siento ahora burbujeante tomando fuerza despertando en mí volviéndome a hacer a disfrutar de este segundo donde todo vuelve a tener sentido, esa fuerza capaz de transformar, sanar y nutrir. Ahora, yo el alma, Siento como una semilla que germina en mi corazón, mi naturaleza original despertando a lo que soy, a esa alegría natural, original, una dicha. Que no es temporal ni condicional, es mi naturaleza, es un brillo que nada puede opacar. Son esas ganas de danzar en mi mente, esa livianez en mi corazón. ese sonido tan dulce de felicidad volviendo a retomar su propio espacio en mí porque es parte de lo que yo el alma soy esa dicha divina esa alegría Natural. Como una llama que baila en mi corazón. Y con cada latir se hace más intensa. Cada vez más fuerte. Más real. Una felicidad que nutre, que hace que mi mente se aliviane y toda la tristeza ya no puede permanecer. La intensidad de su luz es capaz de disipar toda esa sombra de oscuridad. esa alegría brillante en mí como una llama que purifica todo a su paso me da esperanza liviané el alma vuelve a sintonizarse hacia adentro a sentir mi naturaleza original de paz como esa paz mental paz de corazón esa serenidad que tanto andaba deseando sentir es fácil volverla a experimentar es parte de lo que soy de lo que siempre he sido y siempre seré mi naturaleza original absolutamente pacífica como si toda la bulla tan extrema de pensamientos rápidos, desordenados, poco a poco se silenciaron Y ese dulce silencio fuera un respiro para mi mente, pudiéndome enfocar en el brillo y color de la paz en mí. Mi luz original del alma. Yo el alma. Soy un ser de paz. Y todo en mí vibra en paz. Todo lo que pienso, siento y experimento es profunda, fácil y naturalmente tranquilidad. Como hace tanto tiempo quería sentir El alma late en esta paz y exparso estas vibraciones pacíficas hacia la atmósfera cargada de este mundo. como pequeñas luces de esperanza que se encienden en cada rincón del planeta volviendo a brillar en la paz y el alma volviendo a tomar conciencia de quién soy este ser originalmente puro originalmente sabio en la armonía de este silencio soy capaz de escucharme de realmente oír al alma mis anhelos entender con mi intuición Con esta paz natural, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo soy capaz de volver a este estado libre, pleno? feliz, de pureza, de amor, de paz, porque todo eso forma parte de lo que soy, de quién soy, esta alma única, entre tantos millones de seres en este mundo, no hay nadie con el brillo, con la expresión, con el papel que yo, el alma, tengo. Soy un ser único con todas mis cualidades originales volviendo a surgir de mi conciencia y sentir desde el corazón que aunque a veces el cuerpo se sienta cansado o se enferme Aquí dentro yo el alma puedo estar en paz. En mi mente yo soy el amo quien decide cómo pensar, qué sentir a cada segundo en cada pensamiento y con esa agradable sensación de control de paz de livianez poco a poco vuelvo a tomar conciencia de la silla donde estoy, de la habitación donde me encuentro, y aprecio la agradable atmósfera tranquila que juntos logramos crear. Un shanti. Bueno, espero que se sientan más livianos más relajados más tranquilos entonces esta era una experiencia más de, de cuál es la naturaleza original de cada alma en este planeta